Hola, si eres de los que envía mucha información por correo y necesitas enviar más de 25 megas, esta es tu solución. Hoy te presentaré una página que puedes enviar 2 gigas por correo, importa lo que sea, película, música, fotos, lo que tú quieras. La página se llama Web Transfer. Con esta pequeña página podremos enviar por correo, no importa si es Gmail, a Google. Podemos ver hasta 2 GB. Pero si nos suscribimos podemos enviar 20 GB. Entonces, buscaremos el archivo. pondremos el correo que queremos enviar este archivo luego que ponemos el correo que queremos enviar el archivo ponemos nuestro correo del cual van a, se va a reportar como que enviamos ese archivo ponemos el mensaje pondré documento Ya que hemos hecho eso, le damos donde dice transferir. Vemos que se está procesando el archivo. Pues es un archivo bastante corto, bastante pequeño, para que veamos la prueba. Y dice, listo, este correo es electrónico con datos de descarga ha sido enviado. Entonces, tendremos 7 días para poder descargar eso, si no, esos archivos serán eliminados. Buscamos nuestro correo si usan gmail como yo búsquenlo donde dice todos abajo y podemos ver el archivo que dice web transfer le damos vemos el link donde nos han enviado la información entonces para descargarlo vemos aquí esperamos unos segundos y vemos el documento que ha descargado abrimos el documento y ahí aparece nuestra información que nos ha enviado en este caso hice ese ejemplo para que podamos ver más o menos cómo se envía o cómo se recibe una información por web transfer eso era todo amigos de YouTube espero que este video ha podido ayudarle a enviar 2 gigas por correo próximamente haré otro vídeo enviando 20 gigas y 30 gigas por correo eso era todo amigos de youtube espero que este vídeo haya podido solucionar sus problemas hasta la próxima dejen comentarios y dudas siempre comenten no tengan miedo hasta la próxima.